Hola, ¿cómo están? Voy a jugar en Let's 4 Days 2, me había quedado en estas opciones de campaña Hace tiempo que no jugaba, pero vamos a continuar con las campañas en Let's 4 Days 2 eh, Bueno, ya había hecho la campaña Feria Siniestra, me tocaba la opción Pantanos En esta oportunidad vamos a hacer la, la opción de los pantanos No conozco, recuerden, yo es la primera vez que juego, eh, no conozco nada del mapa y vamos a ir explorando de a poco hay algunas personas, no sé, se quejan que no sé o algo así, pero igual me da igual. Yo me divierto nada más jugando. Así perdamos, vamos a darle en iniciar la partida y vamos a empezar. Vamos a ver cómo me va en esto de los pantanos en modo campaña. Les Fordea dos. A ver, aquí me ha tocado. Bueno, eh, he creado una sala pública, pero no ingresan. No sé por qué. Supongo que después de entrarán en todo caso no me gusta ser el conductor, porque ni conozco el mapa en serio a ver, ¿qué, ¿qué arma voy a elegir, este, este sí lo veo más o menos, tengo que tener un arma al menos que me sirva balas, balas, debería haber una opción para recargar más balas, para que haya, eso también yo debo llevar uno todos ya agarraron, ya agarraron todos, como vemos estamos con los bots o como se llama. Ahora vamos a ir, ¿para dónde es el camino? Esto de los pantanos de vía me he dado cuenta que es bien opaco No sé ni para dónde ir, se supongo para algún lado debe haber caminos para allá Ya, vamos Vamos a ver qué, qué encuentro por acá Acá parece que hay algo, no, un, un martillo Vamos con todo Uy, tú, aquí hay algo, algo me parece que hay algo Como vemos, hay este de acá ¿Qué es este de acá? Debe servir para algo A ver, vamos a llevarlo por si acaso Pillo proyectiles de fragmentación. Esto también por si acaso A ver, ¿hacia dónde vamos? Hacia allá vamos estos, estos de los pantanos me equivoco siempre Algo me dice que algo va a haber ahí A ver No muere nadie Vamos, vamos avanzando <risa> Le estoy disparando a la sala Uy, no Toma, bien, muerto, muerto. ¿Cómo saliste tú? Me carga ahí, bien, bien. Voy a agarrar esto. Ah, no, eso tengo. Por si acaso, una píldora. Ah, no puedo tomar cuando mi vida está lleno. Animado, vamos. Vamos a avanzar, vamos a aniquilarlos, vamos a limpiar la zona de los zombies. Vamos a ver, a, a veces por acá hay buenas cosas. Como vemos, aquí vemos, allá solo... A ver, por si acaso. Vamos a echarle una bomba a Molotov. ¿Dónde están? Granada, granada. Oh, escuché algo, al que... Bueno, al que. <ríe> Oye, al que me tira. ¿Cómo se llama? Al que tira su. Estos zombies son bien, bien molestos. Por todos lados se aparecen. Ahí hay alguien mirándome por la ventana. Bien, vamos bien. ¿Qué haces acá? ¿Habrá algo acá? A ver, ¿hay algo acá o no hay algo nada? Ahí hay algo. Esto, estos son varios, pero ¿para qué sirven? Eh, creo que se hacen con fuego. A ver, aquí si sí hay una, una... A ver, vamos a continuar el camino. Supongo que es para allá el camino. Vamos... Todavía nadie entra, estoy jugando. ¡Uy! ¡Oh, suéltame! ¡Oye, ayuden! S salió de la nada. Vayan, vayan, vayan. Toma, toma. No dispares. <ríe> Yo, como siempre, disparando a mis amigos. Toma. A ver, recarga, recarga. Vamos a ver a qué, a qué encuentro. A veces acá hay buenas cosas. A ver, una inyectada. ¡Ah! ¡Oh! Para el. <risa> Para aquí también esta también. La la, la, la luz. Acá aquí hay algo. Hay una cápsula. Oh. Mientras ustedes vayan por ahí, yo voy a recoger esta también. Toma. Toma, vamos a tomar y vamos a continuar a ver el camino. Azul, ¿qué hay acá? Acá hay un muerto. A ver. Es el mismo arma, creo que. Aquí de acá no vemos nada hasta ahora. ¿Por dónde voy a continuar el camino? Supongo que es por allá. Prepárate para luchar contra la horda. Ahí está el barco. Allá, tenemos que luchar aquí. Preparados. A ver, contra quién vamos a luchar. Oye, toma. A todos, maten. Oye, oye, oye. Oye, no, suéltame, pollo. Ahí ya, ya me había olvidado del pollo también. Oye, disparen al pollo. ¿Qué hacen? Vamos, vamos, suban ¿A dónde tenemos que ir? Tenemos que esperar creo que Toma, toma, todos Tenemos que esperar creo que al barco Toma, abuela abuela Boomer Toma Oye, ¿a dónde tenemos que ir acá? Esperar el barco Ah, el otro lado, sí, el camino Acá ya es camino Qué tonto No sé el camino Vamos, vamos, vamos, suban Ah, verdad no tengo ni curación, ¿as? Ya me curaron más bien mis amigos. Vamos a cruzar. Y encima ya no tengo, no tengo arma, no tengo arma. Azo hubiera tomado un arma desde allá. Ya ni modo, vamos a tener que buscar un arma. Sigo, sigo con Nick Rochelle y Quach Bueno, vamos a ver. ¿Cómo se llega más rápido acá? Esto es una especie para cruzar el lago eh, Acá seguramente va a salir una, pues Muchos zombies Yo tengo un arma que no me ayuda bastante Oye, mátalo, mate Primero Creo que vamos a esta casa para ver si hay algo No, Boomer Toma Oye, Boomer, no me tapes la visión Esto, con esto con esta bala muy lento mato a ver acá no hay nada no hay nada acá hay, acá hay un cuchillo nada más con esto se podrá matar a ver qué hay acá Este para qué servirá hay varios caminos se me parece o me estoy equivocando yo vamos a tratar a ver, de ir por acá No, el camino es por allá Eso es un poco no conocer el camino Vamos a tratar de regresar y. Pero quiero un arma, quiero un arma No encuentro un arma por acá Porque con esta arma Algo me dice que no voy a sobrevivir mucho Vamos, vamos Tengo que también tener cuidado Avancen Avancen, avancen Vamos a la casa un rato A ver, ahí A ver, acá vamos a buscar ¿Qué hay acá? Una motosierra A su de este hay bastante Esto sí voy a agarrar Y vamos a... ¡Uy! Mátalo Toma A ver, ¿ya están bien o no están bien? Este de acá, cúrate de una vez, mientras te protegemos acá Ya bien, ya se curó Vamos a continuar el camino, esto por si acaso Creo que abajo lo voy a aventar Para que se quemen ahí abajo Toma, muere Acá hay, acá hay un balón de gas ¡Muera! Estamos mejorando. ¿Qué es esto? Me mejora la mejora de la mira láser. Oye, ¿quién, quién me, dónde está el boomer? Con cuidado. A todos, maten. Ya vamos, vamos. Supongo que es para acá el camino. Voy a avanzar de mejor. Acá hay una bomba... Una, una, ah, esto, ¿cómo se llama? Era como Como lanzar eh, el verde. ¿Cómo se llama el verde? Es escopitajos. Ahí para que vayan estos y los matemos Bien, bien, vamos, vamos Vamos, vamos Allá veo Vamos, vamos, con todo Toma Muere También muere ahí muere vamos avanzando mejor oye el pollo pollo suéltame también lo mataron al pollo hacia dónde estamos yendo creo que el, hemos creo que estamos lejos por acá no hay camino tenemos que subir arriba ya bueno ya vi una escalera vamos supongo que para allá es el camino Acá acá, me complican un poco porque no sé dónde es el camino Ahora, Vamos a ver acá Ármense A ver, vamos a ver qué hay acá Me parece que estamos, estoy regresando A ver, vamos a ver. Algo me dice que es por allá. Vamos a continuar por allá, el, el camino. Uy, acá, acá, esto. Oye, no se agarró tú. Oye, te has agarrado mi arma. No, no te molestes. Quiero una metralleta. A ver vamos, vamos. A ver, allá veo. Oh, su, que hasta acá lanza su escopitajo. Tan lejos. Uy. Su, siempre, siempre la despierto, siempre despierto este de acá. ¿Por qué la despierto siempre? Me salté en su encima, encima. Gracias, cura. Gracias por curarme. Sigo con el mismo. Es raro que estoy jugando con. Yo que no conozco ni el camino. A ver aquí hacia dónde me voy. Supongo que para ese lado. Supongamos nada más porque no sé el camino bien. Bien, Boomer, voló Boomer. Aquí hay un arma. Vamos, vamos. Me estoy metiendo, algo me dice que me estoy metiendo por el camino más difícil Bien, muerto Avancen, avancen Ahí, ahí, mueran Bien, bien, acá hay un botiquín ¿A quién? No, todavía no Ahora vamos avanzando Oye, me estoy quemando yo mismo Vamos al refugio Al fin encontré el refugio que ha. Ven, oye, oye, Nick ¿Por qué no corres, Nick? No sé por qué nadie entra o. <ríe> no sé qué hice Porque nadie entra más a mi sala Ya bueno, al menos le he pasado la primera opción lo pasé A ver, vamos a empezar esta partida Vamos a ver qué nos depara acá Primero voy a disparar a algunos que están allá Para que no me estorben la salida Bien, vamos a agarrar esto y vamos a continuar el camino. Vamos, eso sí se ve pantanos. Oye, a ah, su que está peligroso, los pantanos. Cuidado, cuidado, a dónde vi peligro. A ver, veo dos dos pasajes, mejor vamos por acá. Estoy cargando. Oye, acá agarra. Atención, píldora. Vea por ella. A ver, ¿a dónde lo tiro? Ahí. Podríamos necesitarla. allá también habrá camino Recoge lanzagranadas ¿Dónde hay lanzagranadas? Para allá A ver, vamos a ver la lanzagranadas ¿Esto es lanzagranadas? No, no pasa nada Prefiero ir con esto todavía Lo malo que cuando esa lanzagranada se si aparece en pocos es bueno Pero si aparece en la horda Ya son muchos ¿Qué No hay, no hay, no hay entrada acá, acá. Entonces, Vamos a continuar por el donde estaba esta opción ya vamos, aquí hay un barco, muertos también, siempre hay peligro. Oye, por abajo, oye, suéltame, ayude, oye, salte. Aire. Qué molestos que son ¿eh? A ver hacia dónde voy Supongo que el camino debe ser por esa zona Porque por acá se ve algo Ya ve Uy acá vemos bastantes cosas Pero vamos a la casa primero ¿Qué hay acá? Molotop Yo viento molotov a todos lados. A ver, a ver. Vamos a agarrar esto de acá. Vamos. Supongo que el camino. Que eso. Utiliza el equilibrio para reanimar a los supervivientes, dice. Allá para re reanimar, a ver cómo se utiliza. Oye, oye, mi arma. ¿Dónde está mi arma? Oye, ¿dónde no me molesta mi arma? ¿Le he botado mi arma o me parece? Ya, vamos, vamos allá. Supongo que el camino debe ser por algún lado de acá. <ríe> ¿Cómo vuelan esos? Oye, acá hay un avión. Oye, este. Mete, vale ahí. Toma, oye, suéltame Muere También muere A ver, molotov A ver, esta arma creo que me sale mejor Ya vamos, vamos Aquí hay un avión Mejor, esto me, vo me voy a inyectar. y a ver. Au, vamos, toma. Esto supongo que es para algo. Abrir la escotilla. No tengo que. Allá, acá. Vamos a abrir la escotilla. Oye. Maten ahí. Suéltame. Oye, ayuden. Oh, cuidado, cuidado. Yo disparo a todas. Vamos a vamos a tener más cuidado, Oye. Muere, muere, muere. Toma. Y entró creo que alguien más y a Vox. Este mapa no lo juega mucho porque la mayoría ya supongo que la han pasado. Pero yo, yo estoy tratando de conocer los mapas y de a poco a poco llegar a más. Uy. Toma. Se me acaban las balas venga, oye, ¿dónde están? ¿dónde están? oye, se demora mucho ahí ¿qué hacen ahí? oye, toma toma, toma, toma <ríe> oye, oh, lo está matando salde vamos a ayudarlo. Así, cada vez que entran, estos de acá me confunden a mí. Como vemos, ya entraron Gio Ox, Darceurus y bueno, Quach sí es el bot. Vamos a ver, la cosa que me confunden cuando entran muchos: ¿hacia dónde? Ah, ha sanado a Quach ¿Hacia dónde está yendo ese de allá? Supongo que él debe conocer el camino, ¿no? Supongo nada más Oye, ven acá Está inactivo en Yox bueno, vamos a seguir Algo me dice que el camino sigue por alguno de estos lados Voy a tratar de continuar Vamos, vamos Voy a tratar de ver No, pollo maldito, no Disparen, disparen, bien, bien, bien, gracias Ahí hay, hay un arma Vamos, vamos Alguien está llorando ahí ¡Mueren! muere ¡Oye, Matin, hace de acá! A ver, no hay nada interesante, ¿hay algo? Oye... ¿Hacia dónde están yendo? No sé hacia dónde están yendo ellos Ya vamos, vamos Supongo que es para allá el camino Supongo, porque yo no conozco el camino Ahí vemos alguno. uno Uy, suéltalo Bien, suelto Vamos a avanzar, este de acá parece que conoce más el camino, vamos, yo te sigo Vamos cocinero, Y agarra eso de ahí Esto para cuando aparecen muchos es bueno Vamos a seguirlo al cocinero, el gordito sabe cocinar bien, vamos a seguirlo, supongo que sabe el camino bien Voló. Ya bien, vamos. ¿Hacia dónde te estás metiendo? El camino es para allá. Bien, vamos. Ese de acá. Oye. No, suéltame, maldito. Oye, ayuden. A ah, qué mala. Voy a curarme mejor. Vamos, vamos. Avancen, avancen. Vamos. Eso como gritan. Se desesperan esos zombies, ¿ah? ¿eh? Nos quieren aniquilar. Pero nosotros vamos bien. Johnny se ha matado a Splinter. Oh, no, Splinter, ya te moriste. Es el enemigo el Splinter. Uy. Entra ahí. Oye, sal. Eso. Ya bien, la pasamos. Hace con un poco de suspenso la pasé, pero la pasamos esta parte. Vamos a continuar. así que ya se agarraron las armas mejores. A ver. Ya están avanzando ellos y yo me estoy quedando acá. Vamos con todo. A ver, vamos a ver. A veces en estos lugares hay buenas cosas, pero siempre cuidándonos de los... Oye, cuidado. Muere ahí. ¿Qué me miras con esa cara? Oye, salde Muere, muere. Por ahí debe ser el camino porque todos están yendo, todos van para allá. A ver, oye. No, no me digas que me vas a matar, eso qué mala. Aso eso que me bajaron la vida. Ya bueno, vamos a recuperarnos. Vamos a tratar de avanzar. Vamos. Ellos se lo conocen, el camino, por eso avanza más rápido. Y voy a tratar de ver. ¿Dónde estás? Se está lajeando un poco la sala Vamos, vamos, con cuidado Vamos, vamos, el gordito va primero El cocinero El león está delante, está cojo Vamos a ver si, este, si, si en esta oportunidad la pasamos o no por acá debe haber curas, pero no encontramos hasta ahora A ver, hay algo, no hay nada Vamos Oye, el otro se va con todo Con cuidado Estamos lentos Ahora vamos a ver, voy a ver si en la casa encuentro algo. Hay una pistola. No hay nada acá. Una sartén. ¡Uy! ¡Toma! ¿Qué están recogiendo de acá? No, no me dejen. <ríe> Va, busco todo. Ah, no, ah, vamos a darle a, al que está mal. Vamos, a veces me confundo con ellos porque se dan vuelta todo el mapa y no sé dónde es el camino realmente. Cura a g con el botiquín, ¿dónde está a box Oye, no te mueves. Oye, den, den el botiquín, era al revés, al otro estaba más enfermo Vamos, vamos Yo también estoy con sin, sin botiquín ¿eh? Tengo que tener cuidado, acá me agarra cualquiera de traición A ver cuál, cuál agarro, esto no Un oye. Vamos, avancen. Supongo que para acá es el camino. Baja el puente. Vamos, vamos. Oye, ¿dónde viene? Sube, sube. Oye, ¿qué esperas? Sube. Eh. <risa> Entonces estamos quemando y este, este se atracó acá, me parece. Oye, suba. Oye, sube. Aso que ya no tengo arma, eh. Y abajo se están muriendo esos. Vamos, mueran, mueran, mueran, mueran. ¡Aso, cuánto, cuánto terror! Oye, necesito un arma mejor, güey. Eh. Oye, suéltame Maldito Ahora cómo voy a subir De nuevo tengo que subir por acá Así que mala Necesito un arma No Toma Toma Toma Toma por todos lados Toma Toma, toma. Uy. Uy. Vamos, vamos. Me estoy quedando muy atrás. A ver. Vamos, vamos, levántense Están que se mueren Vamos, vamos, vamos a seguir al cocinero Él sabe más el camino, creo que Sin munición, dice La mayoría está mal Vamos, ¿dónde estás yendo? Allá por acá el camino tus caminos más enredados vengan, vengan a ver, voy a agarrar un arma mejor Al menos la pasamos esta oportunidad. Vamos a ver la siguiente, cómo nos toca. Ya vamos a, vamos a empezar esta parte, la más difícil. Vamos a ver cómo lo pasamos. Mueran, mueran. Voy a tratar de avanzar rápido hasta el final, porque si no nos complicamos aquí. ¿Acá qué? Siempre hay cosas de valor acá. Toma. Lanzagranadas. Lanzagranadas. No, lanzagranadas, no. Oye. No, pollo. Ese pollo me persigue. A ver, hacia allá. Siempre acá hay cosas buenas. Oye, a ver qué más hay. Por si alguien nos sigue. No hay nada. Vamos, ahí arriba veo algo. A ver, suban con cuidado ¡Uy! Cuidado Acá vi Balas, balas ¿Qué tal es esta? Más A ver No sé, me extraño. Ya vamos con esto, ya No, no me gusta Mejor mi otra armadera Vamos a cargarnos arma y vamos con todo cargando. Vamos, vamos A ver quién se nos atreve a acercar este Toma Tu vida está ahí, santo ¿Está? Oye hoy oye, cuidado, cuidado. Ayuden, bien, gracias. Subimos. Oye. Oye, cómo me tapas la visión. Acá. A ver, suban. ¿Qué hay acá? Tenemos que agarrar todo lo que haya. Uy, acá hay varias cosas. Esto. ¿Qué más hay? Tengo que curarme, creo que. Voy a curarme de una vez. Algo me dice que aquí viene la horda. Oye. Ametralladora pesada. A ver, vayan, vayan. ¿Qué acá? Oye, acá bien. Esto, esto voy a utilizar. Necesito más cura porque si no, peligro. Agarren todo lo que puedan porque si no estamos mal Ahora qué tengo que hacer a ver, Vamos a esperar creo que Salta o no salta, Sí salta ¿Dónde están? Vamos Uy acá hay balas Ah, solicitud rescate Vamos a solicitar el rescate Esta es la parte final Seguro viene lo más tranca La ayuda está en camino Defendeos, dice Así tenemos que defendernos Nada más, ya vamos Vamos a ocultarnos Vamos, algo me dice que van a venir acá Mejor nos escondemos Oye, acá hay curitas Vamos, escóndese Suban acá arriba mejor Suban arriba Yo, algo, algo me dice que acá estamos más protegidos A ver Bomba casera Vayan por la bomba casera ustedes Bien, volaron, bien Oye, por todos lados atacan. Oye, un maldito. ¿Dónde había más bombas? He visto bombas por algún lado. Tengo que agarrar más bombas. No sé por dónde vi bombas. Ah, por acá Hay hey, si que mueran, salgan de ahí Bien, bien Más por acá, bien, más, otra más Y alguien viene a atacar eh, Hay que mantenernos por acá Otra bomba tengo que guardar por si acaso Ya, eso lo vamos a guardar Creo que para el último Uy, toma ¿Dónde están? Cuídense, tengan cuidado Suena los tan Oye, ¿dónde están? Tenemos que tener cuidado por algún lado se van a aparecer. No, ella lo está matando al amigo. Ataquen ahí. Bien muerto. Revívanla. Cúrense, cúrense rápido. No, Maldito, no. Ayuden. Ayúdenme. Oh, ayúdenme. Este batalla me está me matando. No, ayuden. No, ayuden. Gracias, gracias. Ayúdame. Eso no me dejó curarme, ¿ah? ¿eh? Vamos, vamos Voy a usar esto de una vez Algo me dice que tengo que usarla Necesito curas, ya no hay curas Que ya no hay curas ¿Qué está haciendo ese día? Voy a cargar. Que ya no hay curas ni balas, creo que Sí, resistan ¿Dónde están los tanks? Hasta ahora no veo los tanks Falta uno, creo que un tan. Esta arma no sirve para nada. Hunter, Hunter, cuidado, Hunter. Hasta esta arma creo que está mejor. Vamos a agarrar vida, tienes. No hay arma, no tengo arma, tengo que tener cuidado. A ver acá voy a ver si es que hay algo. Inyéctate. Yo nada me curo. Ya vamos con todo. Tenemos que tener cuidado. Uy, ¿dónde están? ¿Dónde estás? ¿Dónde están? No lo veo Acá está con cuidado hoy caíte. bien muerto muerto tan no Ay, ayúdame ayuda ayúdame está bajando la vida gracias Oye, acá todavía hay esto, agarra Vamos a lanzar ahí para que nos protejamos Tenemos que irnos, creo que Corre, corre Nos vamos Corre, corre Vamos antes que nos matan, vamos al barco Creo que uno se va a sacrificar ahí Vamos <ríe> Vamos, ya venga No, ya lo dejan a uno ya <ríe> Bueno, lo pasamos Hace que me costó un poquito, pero la pasamos Nos salvaron en el barco bueno, espero que les haya gustado esta partida en memoria de Nicky Quach. Bueno, un saludo para todos y gracias por seguir los videos de este canal. Bueno, seguramente más adelante vamos a tener más videos de este tipo de videojuegos.